Hola, buenas tardes, mi nombre es Marisela Caicedo. Estoy aquí para hablarles de la logia luciferiana de Víctor Damián Rosso. Eh, les cuento que hace tres años me hice acreedora de, de la membresía y e hice el pacto con Lucifer y eso me ha ido de maravilla. Hace tres años mi vida cambió, ya no me preocupo por nada. Recuperé mi apartamento, que lo había perdido. Eh, mi esposo lo recuperé también. Eh, mi empleo, en este momento tengo mi empleo normal. Y tengo mi forma de vivir súper, gracias al pacto que hice con Lucifer. Eh, gracias a la logia luciferiana que preside mi padrino Víctor Damián Rosso. Y ustedes dirán, ¿mi padrino? ¿Cómo así que mi padrino? La verdad es que le estoy tan agradecida, porque gracias a la membresía que adquirí con Víctor Damián Rosso, mi vida ha cambiado de un 100%, ha cambiado enormemente. Ya no soy la misma persona de antes, ya no tengo que preocuparme por nada. Y les cuento que lo dudé mucho, para adquirir la membresía, porque hay mucha gente malintencionada en las redes, que quieren atacarlo, hablan mal, gente que no les ha funcionado, porque es que son gente mediocre, eh, les falta como ese ánimo de, de hacer las cosas bien, no hacen las cosas como se les dijo, y si ustedes llegan a ser acreedor, que espero que sí, el día de mañana sea usted el que esté aquí, Dando el agradecimiento, ese testimonio. Quiero que haga, le doy un consejo, que haga las cosas bien. Siga paso a paso lo que mi padrino Víctor Gamián Rosso le dice. Para que todo le saca súper. Hagan bien las cosas para que el día de mañana no tengan que estar atacando. Diciendo que las cosas no sirvieron, que no fueron así. Como han ser muchos mediocres que no son capaces de hacer las cosas bien son fracasados, no son capaces de salir adelante, de, de hacer algo por sí mismos y, pero como les digo hagan las cosas bien y verá que el día de mañana estarán aquí dando ese testimonio en agradecimiento y recuerden no se dejen engañar porque las redes están así Logia luciferiana, Víctor Damián Rosso el pacto con Lucifer y verán cómo les va de súper eh, háganlo y verán que el día de mañana estarán uno a